Las guías inteligentes son tu mejor aliado para alinear objetos. Las guías inteligentes aparecieron en la versión 6 de Ilustrador. Ojo, 6, no cs 6, sino 6, o sea, hace muchísimo tiempo atrás. Y por defecto no venían activadas, es decir, uno mismo tenía que activarlas. Pero su funcionamiento es una barbaridad. Ok, me voy a acercar sobre el objeto y quiero que te des cuenta que automáticamente sale esa palabra en color magenta que dice trazada. Pues simplemente la seleccionas y con clic y arrastrar te va dando, eh, bueno, los valores que están en la derecha, que viene a ser de X y de Y, eso está en ilustrador desde hace mucho tiempo atrás. Pero lo nuevo que apareció en la versión 6, es esa línea magenta que tienes ahí, que te está indicando exactamente cómo tienes que alinear los objetos. Voy a poner control Z y voy a duplicar. Mira, a lo que duplicas, te va a salir esa línea magenta, te está diciendo, wow, estás haciendo muy bien el trabajo. Ok, Sueltas el mouse y luego, obviamente, el teclado. Con clic y arrastrar puedes seleccionar los dos objetos y ahora mira los voy a mover por acá. Si yo empiezo a bajar este que está aquí presionando la tecla de shift para que se baje o se suba en línea recta. Me está saliendo esta línea eh, magenta que me está indicando la posible alineación con respecto a un objeto. O al objeto que tienes en el primer grupo. Esto realmente es muy interesante. Y sin embargo y ya para terminar a veces... Se nos olvida o aplastamos un atajo de teclado y ahora, ¿qué hago con los guías inteligentes? Te vas al menú Ver y tienes el famoso Control-U. Lo voy a desactivar y ahora, y si empiezo a arrastrar, ya está desactivada. Y si presiono otra vez Control-U, otra vez Bienvenida a la Fiesta. Créeme, se ve súper profesional trabajar con guías inteligentes. Esto cada vez se pone más interesante. Qué chévere que me estés acompañando en todas las lecciones de este curso. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos muy pronto en la siguiente lección.